Creo que hay que leerlo en ese contexto, veníamos diciendo que la adolescencia es un tiempo donde se necesita el trabajo de diferenciación, lo que sucede es que en otras épocas ese trabajo de diferenciación se venía claramente marcando intergeneracionalmente, esto es ruptura y continuidad, continuidad porque esos, esos adultos nos heredan el mundo, nos heredan la cultura, nos heredan un montón de prácticas, pero ruptura porque me permiten ser otro, me, me, me da, hay lugar para poder... Diferenciar es decir, yo eso no lo quiero ser, mi identidad va por otro lugar. En esta época asistimos a un problema donde el rol adulto está muy desdibujado y esa diferenciación aparece como con dificultad de instalarse. Entonces, esa diferencia que no se puede dar con el mundo adulto aparece a darse, empieza a darse entre los mismos pares, con esta cualidad hostigante y, y sobre todo negadora de la condición de igualdad de semejantes. Yo creo que, que también el, la cuestión de, de la relación con, con los padres y, y con docentes a las escuelas eh, en primer lugar nos interpela como adultos. Después es cierto que hay diferentes niveles de responsabilidad. Sin duda, la familia tiene un, y los padres tienen un, un nivel de responsabilidad distinto en relación a, a lo que los docentes pueden hacer. Pero si lo entendemos que es como una problemática que nos interpela la actualidad, eh, con una vigencia muy importante, me parece que, en primer lugar, es interesante e importante que aparezcamos como adultos. Es decir, ser adultos no es solamente ser el que reta, de una idea del autoritarismo y pasarnos quizá más a un lugar de, de la autoridad. ¿no? La autoridad es justamente quien puede marcar un borde, un límite, pero que también habilita.